Eh, hoy la mujer de hoy en día está en, en otra búsqueda, salir de las aulas. Todo estaba a punto de hacer, como no sé la reacción, no lo voy a hacer. Y me he frenado. Yo creo que todos cambiamos cada día, no se va dos, dos veces al mismo río. Lo único que has hecho es restregarme mis Shakira se estuvo encontrando este jueves con Gerard Piqué para hablar acerca de la custodia de sus dos hijos, Milan de 9 años y Sasha de 7. Aunque poco se ha dicho acerca de los detalles de dicha reunión, la intérprete de Te Felicito salió con otro semblante a cómo entró al despacho de abogados de su ex En cambio, Piqué abandonó el edificio con cara seria y al igual que ella, sin hacer ningún tipo de declaración. La expareja que anunció su separación el pasado mes de junio intenta entonces llegar a un acuerdo que evite ir a juicio cuando sus planes de vida van en sentidos opuestos. Esta no es la primera vez que los artistas intentan llegar a un acuerdo por la custodia de sus hijos, pues incluso desde el anuncio de su rompimiento ellos afirmaron